Algunos recursos que nos proporciona el aula virtual para presentar y elaborar contenido son la página y el libro. La página, a diferencia de la etiqueta que la recomendábamos para los títulos y texto corto, nos va a permitir crear más cantidad de contenido. Es un recurso muy útil. Nos permite crear una página web mediante el editor de texto. Vamos a configurar una página. Lo primero que tenemos que hacer es activar la edición. Nos colocamos en la sección donde queremos añadir una página. Me voy a colocar en el tema 1 porque quiero introducir un resumen del tema. Y pinchamos en Añadir una actividad o un recurso. En el listado seleccionamos Página o desde el menú Recursos, Página y pinchamos. En la siguiente ventana complementamos los los apartados. El nombre, por ejemplo, como voy a hacer un resumen del tema, voy a poner resumen. La descripción, como siempre recomendamos, escribir una breve descripción. Voy a poner resumen del tema. En contenido, Aquí, en este apartado, es donde debe ir todo el contenido desarrollado, toda esa información que queremos facilitar al alumnado. El siguiente apartado es la apariencia. Podemos indicar si queremos que se abra en una ventana del aula virtual o en una ventana emergente. La anchura y la altura de la ventana emergente también se puede indicar, así como si queremos mostrar el nombre de la página, la descripción de la página, o mostrar la última fecha de modificación. En este ejemplo lo voy a dejar en abrir. Y guardamos cambios y regresamos al curso. Ya hemos creado el recurso página. Este es el icono que nos indica que es una página. Y si pinchamos, vemos cómo quedaría nuestra página. El título, la descripción y todo el contenido ese resumen del tema 1 que hemos puesto. En, de, en definitiva, la página se utiliza para el desarrollo de contenido y que no ocupe la parte central de la aula virtual a diferencia de la etiqueta. El otro recurso que quería presentarles es el libro. El libro permite crear un conjunto de páginas con un orden y una jerarquía determinada con capítulos y subcapítulos. Generalmente se utiliza cuando tenemos mucha información y la queremos presentar toda junta en un mismo recurso. Para agregar un libro en nuestra aula virtual vamos a seguir los siguientes pasos. Con la edición activa me coloco en la sección donde quiero añadir mi libro y pulsamos añadir una actividad o un recurso. Y aquí nosotros vamos a tener lo que es el libro o si nos vamos a recursos. Ya hemos visto anteriormente la página y ahora veremos el libro. Como ven, está representado por este icono. Pinchamos y se nos abre la configuración de recurso libro. Vamos a poner de nombre, por ejemplo, tema 1, los animales. En la descripción, como siempre recomendamos, añadir alguna descripción. En este tema podemos poner los objetivos, indicaciones, orientaciones que queramos darle al alumnado. En apariencia, nos permite las siguientes opciones. Si queremos enumerar el capítulo, si no queremos ningún formato, numérica, viñeta o sangrado. La podemos hacer numérica. El diseño de navegación. Aquí se especifica el estilo de los botones para moverse por el libro. Si solo lo queremos por la tabla de contenidos, imágenes o texto. Lo podemos poner con imágenes que van a ser esas flechas para movernos de izquierda a derecha. Y guardamos. Cambios y mostramos. Nos va a pedir añadir el primer capítulo. Ponemos el título, los animales vertebrados. Aquí iría el contenido. Podemos darle formato al texto, añadir imagen, enlace, etc. Una vez tengamos finalizado el contenido, guardamos cambios. Hemos creado el primer capítulo de este libro. Ahora podemos ver en la parte superior derecha de la pantalla la tabla de contenidos. Podemos editar este capítulo con el icono de engranaje, borrar, ocultar. Y tenemos la opción de más, que es añadir un nuevo capítulo. Vamos a seleccionar el más. Y nos dice de nuevo añadir un nuevo capítulo. El capítulo anterior lo leemos aquí, los animales vertebrados. Ahora nos pide el título del capítulo. Vamos a poner, en este caso ahora, los animales invertebrados. Si fuera un subcapítulo, marcaríamos la casilla de subcapítulo. En esta ocasión lo que queremos es crear un segundo capítulo, no lo marco. En contenido, iría toda aquella información que queremos facilitar al alumnado sobre los animales invertebrados. Y guardamos cambios. Y ya tendríamos creado el libro, el tema 1, los animales, con dos capítulos. Los animales vertebrados y los animales invertebrados. El alumnado puede ir moviéndose por ellos o por la flecha. En este ejemplo he creado dos capítulos, pero se pueden seguir diseñando más. Volvemos al aula. Así como pueden ver, estos dos recursos, la página y el libro, nos va a ser de mucha utilidad en nuestra aula virtual. Por último, no olviden que al terminar